Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, en esta jornada de otro Meetup de la Fundación PTS Granada, y en esta ocasión nos vamos a centrar en dos grandes incentivos a la innovación, basados en la reducción impositiva. Por un lado, en nuestro impuesto de sociedades, eh, lo que son deducciones, y por otro, el de la seguridad social a modo de bonificación al personal innovador. Eh, sabéis que hay dos grandes estrategias o herramientas de reducción impositiva, pero esto nos lo va a contar Antonio Ruido Roldán, que es de Aiming eh, y, y es especialista en obtener rendimientos gracias a estrategias fiscales y financieras aplicadas a tu crecimiento y a tu IMAX de maíz, tanto estructurada como desestructurada. Él es un gestor integral de innovación, eh, sabe estrategia, financiación y explotación de resultados. Y, y luego pues sobre todo lo importante es que seáis capaces de aumentar la rentabilidad de vuestro proyecto y las tasas de éxito de los mismos eh, utilizando y especializando ¿no? en, en las posibilidades que hay eh, gracias a esta estrategia impositiva eh, contaros también que vamos a contar que con diego cosas que eh, de la fundación medina luego lo, lo presento pero simplemente comentaros que la fundación medina es un centro de investigación público y privada con sede en el parque tecnológico de la salud de granada y que establecido como resultado de la alianza de la junta de andalucía eh, con la universidad de granada y mercia pandón de españa entonces él tiene Muchísimas eh, en su centro hacen muchísimas actividades de investigación y desarrollo y, y, y están aprovechando, precisamente trabajando con Naming en cómo eh, sacar partido eh, y obtener rendimiento gracias a esta estrategia fiscal y financiera aplicada a IMAT de MAI. El Diego también eh, eh, tiene su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada y su diplomatura en Marketing Internacional en Irlanda. Entonces, Antonio, bueno, es experto también en, en CRM, apoyo a marketing y sobre todo, pues, es capaz de liberar tiempo y recursos eh, con las empresas porque trabajan por proyectos y permiten este analizar cosas que es que realmente aquí, lo hablábamos antes, ¿no? Previamente cuando estamos, eh, Hay buenas posibilidades de, de incentivos fiscales, pero no es intuitivo ¿no? en otros países quizás es más intuitivo y aquí es bastante complejo y sin embargo pues nos carga mucho si lo sabemos hacer y podemos aprovechar estas posibilidades pues tanto mejor entonces Antonio, muchísimas gracias por estar aquí eh, nos cuentas todo lo que te parezca y ayúdanos porque nuestras empresas lo necesitan así que muchísimas gracias A ti Lourdes, muchas gracias y buenos días a todos eh, Venga, vamos a, voy a compartir pantalla y empezamos con... Con, yo empiezo a contar. Vale, eh, un segundo Un ¿Lo veis bien, verdad? Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Venga, genial. Bueno, antes de, antes de empezar con, con los incentivos, yo sí que quería hacer un pequeño resumen de contexto, ¿no? De cuál es el proceso de innovación que toda empresa tiene que, toda empresa tiene que recorrer. ¿no? A mí me gusta que tengamos esta idea clara, porque nosotros desde Aimin no ayudamos solamente en la obtención de incentivos fiscales o financieros, a estrategias financieras a la innovación, sino que ayudamos a que las empresas puedan recorrer este camino, este funnel de la innovación, de la forma más eficiente o más óptima posible. ¿Vale? Entonces, eh, Esta imagen la verdad es que lo representa muy bien, es decir, las diferentes etapas en las que desde una idea digámoslo así, que sería en el inicio, hasta que ya tenemos un modelo de negocio con un producto o un servicio que podemos lanzar a un mercado a su, eh, y, que, y que ataca, digámoslo así, una necesidad concreta, pues es todo el proceso que debe de, de transformar, debe de ir recorriendo esa idea hasta, hasta, hasta transformarse ¿no? en ese know-how, proyecto, luego know-how, luego ya empresa, producto o servicio. ¿vale? Tenemos que diferenciar tres grandes etapas dentro de este funnel de innovación. ¿Vale? Una primera etapa digámoslo así, que se llamaría más estrategia de la innovación, aquí es como es donde vamos a trabajar a nivel eh, de la empresa, de nuestra empresa, bueno una empresa solo, puede ser cualquier agente del ecosistema innovador, desde una universidad, un centro tecnológico, más de la academia podría ser también eh, una fundación, como la Fundación Medina una empresa privada, etcétera ¿vale? y aquí lo que vamos a hacer es cada, cada, eh, cada agente tiene una estrategia y en base a esa estrategia van a surgir una serie de retos estos retos tenemos que ser capaces de priorizarlos, tenemos que ser capaces de salir a buscar soluciones a esos retos, no solo gestionarlos a nivel interno, sino, que hacer, sino también hacer Open Innovation, salir fuera de mi empresa a buscar, a preguntar a la academia, a irme a, a, irme a fundaciones, a irme a, a parques tecnológicos como el PTS, a ir a hubs de empresas para al final conseguir la mejor solución a ese reto y cuando hago ese match entre solución y reto, de ahí surge, la, surge el proyecto, ¿no? Esta etapa de aquí sería la forma en la que a nivel empresario empresarial yo me organizo esa estrategia de innovación, si tengo comité, no tengo comité, tengo procedimiento de innovación, hago barrido tecnológico, hago vigilancia competitiva, etc. ¿vale? Por eso hay tal cantidad de, de bolitas, ¿no? que las bolas son al final las ideas y cómo se van madurando ¿no? al final en proyectos. Una vez que pasa esta etapa y ya definimos los proyectos que yo quiero lanzar como, como empresa, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la financiación de la innovación. Aquí de la financiación de la innovación lo que buscamos es, una vez que ya tengo definidos proyectos, lo que vamos a hacer es, y como comentaba Lourdes, aplicando todos los incentivos, todas las estrategias financieras que hay en España, vamos a hacer que cueste lo mínimo posible este proyecto. ¿vale? Y dentro de esos incentivos fiscales vamos a hablar hoy de dos, de, de, la, de, la, de las deducciones fiscales y de las bonificaciones por, el, por personal investigador. ¿Vale? Pero hay muchas más. Están todas las ayudas, por ejemplo, está la activación de gasto, está el cambio de régimen fiscal patent box, entre otras. ¿Vale? Y luego, por último, ¿qué pasa cuando ya termina un proyecto? Lo haya, ¿Le haya podido buscar una ayuda o no? ¿Le haya podido aplicar deducciones o no? Es decir, una vez que termina el proyecto, me haya costado lo que me haya costado, ¿qué, digamos, sería hasta este punto, ¿qué ocurre con el know-how que surge? Entonces, ese know-how que surge, tenemos que. Llevarlo a mercado. Tenemos que transformarlo en un modelo de negocio, en un producto, en un servicio que sea viable, que sea competitivo y que, y que vaya enfocado a un mercado y que genere beneficios. ¿no? Esa etapa es la etapa de la explotación de los resultados. ¿vale? Y aquí también es una etapa que hay que reflexionar a veces desde las empresas, hay que ayudar a, a ver otras posibilidades como generación de spin-off, hacer joint venture, integrarte hacia adelante, hacia atrás con proveedores o clientes, etc., que a veces no son tan visibles estas alternativas, pero son a veces más viables que la de generar una patente o la de crear un propio producto o servicio dentro de mi propia organización, ¿vale? Este es un poco el contexto, ¿vale? Quería que vierais el contexto general de todo el camino que toda empresa tiene que pasar eh, eh, a lo largo de cualquier eh, innovación, ¿vale? Para que vierais, para que vierais dónde está enfocados los dos incentivos que vamos a ver, que estarían aquí en la financiación de la innovación, ¿Vale? Desde AIMI, nosotros trabajamos todo a, todo el camino de la innovación, es decir, podemos ayudar a cualquier empresa a llevarle de la mano en aquella etapa en la que no se siente tan cómodo o no sabe cómo coordinarse, ¿no? digámoslo así, o cómo sacar el máximo rendimiento en esas etapas. ¿no? Entonces, pues, viendo los, eh, viendo los colores, ¿no? la parte de estrategia de explotación de resultados, pues, tendríamos eh, ejercicios o, o servicios que serían de definir un propio plan de innovación para una empresa, ayudarles con un scouting tecnológico, incluso vigilancia competitiva, ayudarles a montar un comité de innovación o incluso asistir a los mismos a modo de advisor, trabajar mucho también la parte de compra pública innovadora como otro eje del cual obtener financiación o generar ventas de sus productos o servicios, definir un plan estratégico, hacer transferencia de tecnología, que esto es digamos la primera validación a mercado que se hace cuando ya tengo un know-how o un producto mínimo viable, pero tengo que ver si realmente el mercado esto lo puede, lo puede recibir, ayudar también con la generación de spin-off, hacer valoraciones de intangible al precio de mercado, etc. Y luego dentro de la, de la etapa de la financiación de la innovación, todas las estrategias que yo puedo a día de hoy eh, concatenar a mis proyectos para que me cuesten mínimo mínimos posibles, pues básicamente son estos cinco pilares, es decir, las ayudas, antes de empezar el proyecto pedir una ayuda, tanto europea, nacional como regional, hay diferentes contextos. Aquí la, las ayudas, supongo que ya conoceréis muchos eh, y habréis pedido alguna, pues eh, depende del tipo de proyecto, de si es o es innovador, si es una compra de un equipo, dónde está ubicada mi empresa, el tamaño de la empresa, la temática, el CNAE que tiene la empresa, el momento en el que vaya a lanzar el, el, el proyecto, el tamaño del presupuesto del proyecto. De, de todos estos, estos parámetros vamos a poder elegir, una. si voy solo o voy en consorcio, muy importante también, de todos estos parámetros vamos a poder definir si, si puedo o no puedo ir a una ayuda o a otra. Entonces pues ahí, pues ahora mismo ayudas activas a nivel europeo hay más de 2.000, pero realmente hay 100 muy interesantes que son sobre las que tenemos que definir nuestra estrategia. Luego tenemos las bonificaciones que hablaremos hoy, las deducciones al impuesto de sociedades, que es muy importante que recordéis que se pueden con ellas hacer tres cosas. Una, aplicártela en tu impuesto de sociedades directamente, otra, monetizarla a través de Hacienda, a través de tributos, en la vía pública que se, que se creó en el 2013 a través de la ley de emprendedores para que las empresas no acumule, acumulen deducciones sino que puedan también monetizarla o una nueva vía que está del 2014-2015 que es el Tax Equity o el Tax Lease que es eh, una cesión entre empresas de deducciones que también veremos después. Luego tenemos el cambio de, a un régimen fiscal eh, que es el Patent Box y la activación de, de gastos. ¿Vale? Básicamente, esto es un poco la foto. Les vamos a entrar en materia, en los incentivos ya concretos. ¿vale? Es decir, vamos a empezar por las deducciones fiscales a, a, al impuesto de sociedades. Eh, esto es lo que nos dice, esto es el, al final el, de la ley de impuestos de sociedades en el artículo 35, donde habla de las deducciones que se pueden obtener de los proyectos de I.D. o de innovación. I.D. es investigación y desarrollo y la I pequeñita innovación tecnológica, según como lo entiende la administración, en este caso Hacienda. Aquí lo que nos dice básicamente es que si yo he realizado algún proyecto que tiene, se puede categorizar como I más D o como innovación tecnológica, yo tengo derecho al gasto sobre el que incurrí en dicho proyecto, ese gasto lo puedo transformar en deducciones, lo puedo transformar por un porcentaje que se aplica y ese porcentaje va a cambiar en función de si es d que el porcentaje va del 42, bueno, puede llegar al 59 en casos muy concretos, pero quedaros con la cifra del 42 al 25%, y en el caso de la innovación va al 12%. Entonces, esto nos permite transformar un proyecto, yo ya hice un proyecto y incurrí en un gasto, sobre ese gasto transformarlo en una cantidad de deducciones que las utilizo para dejar de pagar en mi impuesto de sociedad, ¿vale? Evidentemente, dejar de pagar impuestos sociales si tengo beneficios, si tengo una cuota de impuestos positiva. En el caso de que tenga una cuota impositiva prácticamente neutra, como puede ser en el caso de una fundación, aquí está Diego, o en el caso de que no me haya, no, esté ahora mismo gastando más que ingresando porque estoy, por ejemplo, investigando y tengo una cuota negativa, pues las deducciones las tendría, pero no las podría aplicar. Entonces hay que ver otras vías para sacarle rendimiento, ¿vale? Entre las alternativas, entre los beneficios que nos aporta es que a día de hoy se permite el aplicarla en tu cuota, pero en caso de que no tengas cuota puedes también monetizarla y transformarla en un ingreso financiero, que es a lo que se llama cashback o monetización, que la después veremos, que se puede abrir, se puede analizar perdón, ejercicios anteriores, es decir, no me tengo que basar solo en mirar mi último ejercicio del año fiscal abierto o en curso, sino que puedo mirar hasta 18 años para atrás. 18 años para atrás ya sería muy de Indiana Jones hacer arqueología profunda en la empresa, pero sí que es normal revisar los últimos 5 o 6 años para ver qué proyectos ha ido desempeñando la empresa, porque quizás algunos de ellos se puedan transformar, se puedan obtener estas deducciones. Y luego, además, es un, es un incentivo que tiene máxima seguridad, es decir, esto tiene una doble estrategia, una doble, digámoslo así, certificación que nos permite tener una seguridad total respecto al organismo que nos lo va a validar, que es Hacienda. Es decir, podemos eh, no solo certificarlo o peritarlo a través de una entidad acreditada en NAC, sino que además con este certificado que nos emita esta entidad podemos solicitar al Ministerio un informe motivado, que como su nombre indica mot está motivado con Hacienda, con lo cual con este documento no deberíamos tener eh, ningún problema en el caso de que Hacienda nos, nos inspeccionara y nos revisara la aplicación de esta deducción. ¿Vale? Recordamos lo que he comentado antes, se pueden con las deducciones hacer tres cosas, y esto lo que hace es que sea muy versátil este incentivo. Se puede aplicar en la cuota, yo soy una empresa que tiene beneficios, tengo pago de impuestos, pues oye, lo que más me interesa es quitarme este pago de impuestos, tengo las deducciones, que eh, puedo restar hasta el 50% de mi cuota, ese es el tope que puedo yo consumir de mi cuota de impuestos sociales, hasta un 50% lo puedo anular con deducciones en IMARDE. Por lo que también es un acelerador, porque las deducciones, el resto de deducciones solo te permiten utilizarlas hasta un 25%. Sin embargo, cuando tú tienes deducciones por IMAARDE, pues aumentas eso hasta el 50%, con lo cual puedes consumir más. Luego, eh, la segunda opción que podemos hacer es cashback o monetización. Es decir, en el caso de que tenga cuota neutra o negativa o que no quiera acumular deducciones por el motivo que sea, yo puedo solicitar a Hacienda que me haga que me las ingrese en cuenta. Algo parecido como pasa, a lo que nos pasa en la declaración de la renta, que nos, que nos sale a devolver. ¿vale? Y luego, por último, tenemos la alternativa de eh, la compra o, o la venta de tus deducciones fiscales. No es una compra o una venta, es una cesión eh, a través de, de una agrupación de interés económico, pero para que os quedéis con la idea, es como si yo tengo deducciones de exceso y se las vendo a una empresa que tiene en defecto, que necesita. ¿Vale? El trámite es este que os comento aquí, es decir, primero lo que se hace es analizar todos los proyectos, ver eh, la temática de si es innovador o si son de I+D, se recopilan los gastos que van asociados a ese proyecto y con eso podemos calcular, en base a una fórmula que nos marca la ley, qué deducciones me, me aporta o me, me, me genera ese proyecto. Elaboramos unas memorias escritas porque lo que dice el artículo 23 es que es necesaria, una Hacienda no quiere que, le, que si va a una inspección tú llegues y le cuentes o le enseñes en la planta donde hiciste las pruebas o, o los productos que has desarrollado. ¿no? Ellos quieren que les presentes un informe en el cual evidencies el carácter de Imardeo de innovación del proyecto y que a esto se, eh, luego también evidencies el gasto asociado del mismo. Y todo esto bien justificado, bien eh, organizado según el formato de informe que a Hacienda le gusta. Entonces es necesario, es obligatorio según ley el generar esa memoria, que tú la tengas como registro escrito en caso de que tengas una inspección. Con esa memoria, si queremos dotarla de más seguridad fiscal, lo que tenemos que hacer es el paso 4 o el paso 5. Esto ya es opcional, es recomendable. La verdad es que es recomendable, es opcional en función del tamaño del proyecto y la tipología, pero como mínimo el paso 4 es muy recomendable en darlo. Pues el paso 4, ni más ni menos, que es coger esa memoria que normalmente elaboran consultoras como Aymin, y lo que hacemos es llevarlo a un perito, un perito externo, es una entidad acreditada en AAC, que lo que hace es peritar esta memoria eh, y validar lo que nosotros previamente hemos dicho. Una vez que nos la verita, nos emite un certificado eh, que valida, oye, pues sí, este proyecto es IMARDE y el gasto es correcto y por tanto tiene derecho a tal deducción. Y con esa, y con esa certificación la subimos a una plataforma que tiene el Ministerio de Industria y ahí se solicita el informe motivado vinculante. ¿Vale? Teniendo el informe motivado vinculante, tendríamos todos eh, los documentos para tener una máxima, una plena seguridad fiscal con este incentivo. Eh, eh, aquí tenemos un ejemplo eh, de qué podemos hacer con las deducciones. Pues el primer caso es aplicación directa. Imaginémonos que hemos, eh, la actividad del proyecto ha sido en 2020, en 2021 trabajamos y obtenemos las deducciones que podríamos aplicar ya el 25 de julio del 2021. Eh, y estaríamos hablando del impuesto del 2020, del 2020 aquí hay un, un error que pone IS219, sería IS2020, ¿vale? y tendríamos desde el 2020, que es el año en el que se generó el gasto, 18 años a, hacia al futuro para seguir a, a, a, aplicando o usando estas deducciones. Es decir, si, si no nos consumimos todas en el siguiente año, pues las vamos acumulando lo que vaya restando y se puede ir aplicando hasta 18 años después. ¿Vale? Este es el primer caso, que es la aplicación directa. El segundo caso es la monetización. Aquí la monetización, ya lo, lo comento, eh, en el 2013 en la ley de emprendedores se, se sacó esta alternativa pues, para dar más flexibilidad al uso de, las, de, las, de estos incentivos. Pero sin embargo Hacienda marca una serie de requisitos. O sea, no es llegar y decir quiero monetizar. No. Primero, hace Hacienda? Perdón, me lo Primero lo que hace Hacienda es que te hace una quita del 20%. Encienda Hacienda somos todos y, y si queremos que nos lo transformen en un ingreso, nos reduce en un 20% nuestro, nuestra cifra, ¿vale? Luego también tiene límites. Solo se puede monetizar hasta un millón para innovación tecnológica y tres millones para I+D. Esto no suele ser un problema. Nunca se suelen pedir monetizaciones tan grandes. Pero luego tenemos cuatro requisitos que tenemos que cumplir. Tenemos que mantener el empleo. ¿Vale? Los siguientes dos años, hasta que te moneticen, tienes que mantener el empleo. Tenemos que invertir el mismo dinero que nos, nos moneticen, que nos ingresen en cuenta, tenemos que reinvertirlo en IMRD. Hay que demostrarle eh, en el que más o menos nuestro nivel de IMRD o de inversión IMRD se mantiene. Es obligatorio para monetizar el certificar y el obtener el informe motivado vinculante. Además, es condición sine qua non. Sin el informe motivado vinculante, la aplicación... No te permite solicitar la monetización. Con lo cual, si no tienes el documento, no puedes hacer el trámite. Y luego, eh, el ingreso, ese dinero que te, van a, que te van a ingresar en la cuenta, lo vas a recibir dos años después, de, después del año en el que ha generado el gasto, en el que ha generado la deducción. Es decir, aquí sí que lo tenemos, lo tenemos 2019, es cuando el proyecto tiene el gasto, en 2019, en 2020 se hace todo el trámite, se, de, se calculan las deducciones, se presenta el impuesto de sociedades pasaría 2021 completo y a finales de 2021, principio de 2022, es cuando recibiríamos el dinero en la cuenta. ¿vale? Han pasado dos años desde el 2000, desde que termina el año en el que se genera el gasto, que final de 2019 sería final de 2021. ¿Vale? Y por último, tenemos, eh, por último tenemos la, la, el, cashback, el cashback, perdón, el tax equity o el tax lease, o también a veces se conoce como eh, mecenazgo tecnológico, tecnológico. Este esquema mm, se, eh, sacó, salió a la luz en el 2014-2015 aproximadamente y fue a través de, de consultas vinculantes a Hacienda que hicieron un par de entidades bancarias en las cuales eh, este esquema ya se, ya se está utilizando hace muchos años en la cultura, es decir, cuando se genera una producción cinematográfica, incluso a veces festivales de música, teatros, etcétera. También hay una deducción por, por, patrocinar, por patrocinar o promover actividades culturales y se organiza con este esquema financiero. Entonces estos bancos preguntaron, bueno, y esto de los proyectos de Imardé no se puede también trasladar y desde, y desde entonces Hacienda ha ratificado con consultas vinculantes que sí, que ese esquema es válido para, eh, para, también para proyectos de Imardé. ¿En qué consiste básicamente? Me voy un poco más adelante aquí y luego volvemos. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Aquí, lo que, aquí tenemos dos, eh, dos entidades. Tenemos, por un lado, al inversor, que suele ser una empresa que tiene mucho pago de impuestos. Imaginaros eh, una agencia aseguradora o una empresa logística o un Amazon de turno. ¿vale? Vende mucho. Y pese a que tiene proyectos de o de innovación, pero vamos, la, las deducciones que ellos mismos generan es muy poco respecto a toda la capacidad de absorción de deducciones que podría tener. Y por otro lado, tenemos un investigador, una empresa posiblemente biotecnológica, por poner un ejemplo, que está desarrollando un nuevo fármaco, que es una empresa de reciente creación, que está eh, prácticamente financiada por inversión privada. Que, por, eh, que no tiene casi ingresos porque está ahora en el desarrollo de su primer producto, su segundo producto y por tanto al no tener casi ingresos tiene unas cifras contables no buenas y entonces no puede pedir ayudas y además las deducciones para ellos como no tienen cuota tampoco son interesantes. Entonces ellos lo que necesitan es caja, necesitan que alguien les subvencione ese proyecto. Entonces aquí lo que se hace es que el inversor entra en esta agrupación de interés económico, entra como, como, como, como socio, como capital y lo que hace la agrupación de interés económico es subcontratar el proyecto al investigador. Ese proyecto con un presupuesto, más luego aparte un margen comercial que el investigador le puede, le puede a, a, a, a, añadir. Esto le va a generar, por tanto, una deuda de la AIE sobre el investigador. Esto lo que permite es que cuando ese proyecto que ha subcontratado a la AIE, pues tiene una, un gasto, es un proyecto de I más D, y esto genera unas deducciones fiscales y genera unas bases negativas que la AIE no puede utilizar por sí misma porque es un vehículo transparente y, por tanto, la utiliza el inversor. Entonces, el inversor lo que recibe aquí son dos grandes beneficios, que son, primero, una rentabilidad financiera o fiscal, es decir, recibe deduc las deducciones que genera este proyecto y las bases negativas, ¿para qué? Para aplicárselas en su propio, en su próximo impuesto de sociedades y, por tanto, generar una rentabilidad que suele ser en torno al 30% neta. Está muy bien. Y luego, aparte, porque decide destinar... Eh, eh, porque luego decide qué proyecto está ayudando a que se desarrolle, a que se investigue, y esto lo, lo, le ayuda a la empresa a, a mejorar su responsabilidad social corporativa. Es decir, yo una empresa a lo mejor puede coger e invertir en una IE que tenga subcontratado un proyecto de economía circular, o de un nuevo fármaco, o de una nueva eh, vacuna, etcétera, La temática puede ir muy en línea con su responsabilidad social corporativa. En el caso del investigador, lo que he comentado, eh, aquí lo que nos interesa a nosotros como investigadores es que nos subvencionen una parte de mi proyecto, que me den dinero para pagar parte de ese proyecto y que no, se, y que no tenga que pagarlo íntegramente desde, mi, desde mis inversores o desde, mi, desde mis fondos propios. ¿no? Aquí lo que recibe normalmente el investigador es un 30% de subvención sobre el gasto de ese proyecto, por lo cual está muy bien. ¿vale? Entonces los beneficios que obtiene pues es esa financiación sin obligación de... De, de, de retorno para desarrollar sus proyectos de IMARDE. Es decir, recibe el dinero y puede seguir desarrollando su proyecto de IMARDE. Y luego, aparte, hay una mayor repercusión, repercusión social de su actividad. ¿Hay jurisprudencia sobre este tema? Muchísima. O sea, Haceros una idea que desde 2014-2015 no hace más que... Este, este esquema está cogiendo más fuerza... Y antes de cada AIE, tiene su propia consulta vinculante para Hacienda para ratificar de nuevo que este esquema es válido. Esto ya tiene una serie de garantías y una, tiene tanta jurisprudencia detrás que es un esquema tan válido como los dos anteriores de aplicación de, de, de las deducciones fiscales que os he comentado. Entonces, por el lado de, de seguridad, estar tranquilo, porque dentro de todo el esquema de la agrupación de interés económico se incluye incluso un seguro con una entidad AAA que, que ratifica todavía más el esquema, hay acuerdos de compra y de venta vinculantes a inversores e investigadores para que el investigador siempre tenga la propiedad intelectual del proyecto y nunca la pierda, para que el inversor también tenga, tenga seguro que va a obtener la rentabilidad, al igual que el investigador, la rentabilidad que se le ha prometido, etc. ¿Vale? Lo que os comento, nosotros a día de hoy, ¿cuánto llevamos? Llevaremos unas 30 agrupaciones de interés económico, la financiación es decir la subvención que obtiene el investigador y la rentabilidad que obtiene el inversor va en, son en torno al 30% netas es decir esto ya con todos los gastos asociados y luego sectores que suelen ser muy interesantes para para digámoslo así ofrecer su proyecto para este esquema con los biotecnológicos IoT ciberseguridad robótica inteligencia artificial medio ambiente hay muchas temáticas mientras hay, aquí lo importante es que sea un proyecto de I+D que no haya duda a la hora de defenderlo como IMARD, dado que es muy importante que tenga el carácter de IMRD por la rentabilidad que va a generar, pensar que si de IMARD no lo recalificaran a innovación tecnológica nos, podría, nos caería la deducción del 42 al 12 prácticamente a la cuarta parte, entonces eh, tiene que ser un proyecto como decimos nosotros de pata negra de IMARD, que no tenga duda a la hora de defenderlo el esquema es más o menos lo que, es, lo que os he explicado, lo que os he comentado ¿vale? y aquí os pongo un ejemplo, un caso real, ¿vale? aquí os pongo el caso real de una, de una empresa eh, que lo que hace es, un, es una spin-off eh, fundada en base a un concepto tecnológico de biotecnología, de biotecnología con un modelo de negocio orientado a ofrecer productos innovadores competitivos a nivel global y concebidos con, como un stock de conocimiento. Así la, la, la, la compañía se ha convertido en un actor global en el mundo de los omega-3 y los mediadores lipídicos ingredientes en base a la nueva ciencia que va a configurar la dinámica nutricional del siglo XXI. Al final lo que tiene es tiene un proyecto sobre, es que no, no lo leo bien, el proyecto, perdonad que se me va esto, Proyectos sobre el tratamiento del dolor inflamatorio crónico osteoarticular en base a mediadores lipídicos para su resolución. Tiene este proyecto, nos lo presentan, es un proyecto de IMAR de Claro, eh, lo están haciendo, lo están desarrollando todo a base de fondos propios y nos preguntan. Eh, al final nosotros no hemos desarrollado todavía el, el proyecto, no hemos, terminado, no hemos obtenido todavía la tecnología para poder empezar a comercializar, a generar ingresos, como, nos vas, como todos estamos funcionando con fondos propios y no tenemos ingresos, no podemos ir a CEDETI por ejemplo, porque no cumplimos con la ley de subvenciones, no cumplimos con los ratios que nos piden financieros para pedir ayudas a nivel europeo y las deducciones pues realmente las que generamos no las usamos y monetizar es, es más problemático, tengo que mantener empleo tengo que obligarme a dos años, etcétera. ¿Hay alguna alternativa más sencilla y que me dé más rentabilidad, si puede ser? Y le presentamos el, le presentamos el esquema de, de Tax Equity, es un esquema que se encaja perfectamente a este tipo de empresa, a este, a este investigador, ¿vale? Entonces lo que se, se planteó es eso, el proyecto que tenía por año era de 2.125.000 euros, ¿vale? Este es el gasto, que ellos estimaban que iban a hacer en el año y lo que recibieron como subvención para el investigador fueron en torno a 650.000 euros. ¿Vale? 650.000 euros que lo recibieron en, esta fe en estas fechas entre el 30 del 12 del, de, del 19 y del 30 del 5 del 20. Exacto. Entonces, es un proyecto que se hizo en el 2019. ¿Vale? Y este, el, la agrupación de interés económico se ejecuta en el 2000. El, eh, la cuantía de cuánto invierte el inversor Pues invirtió 1.180.000 Y recibe un 30% Entre bases negativas y deducciones Es decir, recibe 1.547.000 euros Para aplicar en su impuesto a sociedades Es necesario que tenga una, una, Un beneficio antes de impuestos Bastante grande Estamos hablando de casi 10 millones Para que os veáis para este tipo de, de proyecto tan grande en el que se genera tanto incentivo, pues necesitaríamos una empresa que tuviera mucha cuota, que tenemos proyectos, aquí son válidos proyectos desde de 300, 400 mil euros de gasto, de presupuesto, ya son válidos, ¿no? no tenemos que ir a proyectos de 2 millones, podríamos ir a proyectos de 400 mil euros, perfectamente. O sea, para que, también para que veáis que el tamaño va cambiando, no tiene por qué ser megaproyecto, un proyecto pequeño, se le busca también un inversor de su tamaño y se encaja perfectamente. En ambos casos, tanto en la rentabilidad para el inversor como en la rentabilidad para el investigador, fue en torno a un 30%. ¿Vale? Los desembolsos que hace el inversor son algo más, porque evidentemente todo este esquema hay que montarlo, hay que gestionarlo. Aquí hay un despacho de abogados mercantiles muy potente con el que colaboramos, que, que, que gestiona toda la parte más legal, mercantil. Nosotros tenemos que encargarnos de la defensa del proyecto Comimard, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, quedaros con que esta es otra posibilidad que tenemos más, que ahora después nos hablará Diego en Fundación Medina, que con ellos estamos también ahora analizando, eh, quedaros con este esquema, con unos inter que tenemos unas rentabilidades del 30% netas, ¿vale? y que además este esto sirve también para generar responsabilidad social corporativa, tanto para la empresa que, que promueve, que, pro que, pa eh, que, digamos así, que patrocina al investigador, como el investigador que también colabora con la mejora digamos, de la responsabilidad social corporativa de una empresa. Hasta aquí toda la parte de deducciones fiscales, ¿vale? repasando lo de las tres alternativas que las podemos aplicar, las podemos monetizar o podemos entrar en el esquema de venta o compra de deducciones, vale, muy importante que tengáis ese enfoque y ahora vamos con otro incentivo Antonio, te podemos interrumpir por si hay alguna sí, pregunta, claro, si ¿Sí alguien claro. quiere preguntar como ahora claro. empiezas con las bonificaciones, yo te quería preguntar mientras y si queréis, mientras vosotros también preguntar en la audiencia eh, nosotros aquí tenemos proyectos en el parque ¿no? y algunas de las empresas que están, que podríamos pensar que son de pata negra, ¿no? como vosotros la habéis llamado de todas formas, esos criterios tú no los puedes pasar y ayudar o sea, lo, lo que tenemos que hacer es el matching, ¿no? de buscar qué inversores porque me imagino vosotros también tenéis localizado inversores que pueden hacer eh, eh, susceptibles de, de, de conseguir esta agrupación ¿no? y conseguir que, que se, haga, eh, se ejecute ¿no? el, el proyecto y se pueda conseguir la, la deducción. Eh, Eso sería posible, primero, tener los criterios para conseguir, cómo, desde un punto de vista práctico, cuál sería considerado como pata negra. Y segundo, si ¿sí tenéis esa cartera de inversores para eh, emparejar con los posibles proyectos, dependiendo también de las de la cantidades de los proyectos, ¿no? porque no es lo mismo uno de 2 millones que otro de 300.000, mil, como hemos comentado. A ver, nosotros, nuestra labor es esa, es decir, todo lo que comentas. Nosotros lo que hacemos, y aquí sin ningún tipo de compromiso, sin ningún coste, nos sentamos con todas las empresas para que nos cuenten sus proyectos y los analizamos a nivel técnico para ver si tendrían sentido dentro de este esquema. No os trasladamos, eh, si cumple A, B, C y D, podría ser. No, no, yo me siento con vosotros, primero vemos, es la estrategia, si esta estrategia es coherente para vuestra situación como empresa, y en el caso de que sea coherente para la situación como empresa, entonces Volvemos a reunirnos ya desde el, plano muy, desde el plano más técnico con equipo de consultor y analizamos en detalle el proyecto, desde el presupuesto a la parte técnica, para asegurarnos de que ese proyecto es pata negra. Es decir, primero validamos que la estrategia es interesante para vosotros, que, o, que queréis, queréis aplicarla, que tiene sentido, que es coherente, y si es así, entonces ya en una segunda etapa revisamos el proyecto y vemos que el proyecto es y más de pata negra y qué presupuesto hay. Una vez que solo tenemos OK y OK, nosotros tenemos una base de, de inversores continua por nuestros colaboradores, por nosotros mismos que vamos, a, que vamos encontrando, que vamos hablando, en el cual luego lo que, lo que hacemos es buscar ese encaje, como tú comentas, Lourdes, es decir, nosotros nos encargamos de todo, de hecho este ejercicio es, una llave, es un ejercicio llave en mano, es decir, aquí no, en la empresa lo único que tiene que hacer es trasladarnos sus inquietudes, ¿vale?, para que en base a esas inquietudes ver si esta estrategia tiene sentido y luego qué proyecto podría tener sentido de los que tienen dentro de este esquema y ya está. Y en base a eso, se empieza a andar. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Pues tomar nota un poco, porque yo creo que esto tiene que ser un comienzo para que lo aprovechemos, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que este mecanismo está un poco infrautilizado. Es quizás un poco sensación, ¿no? Desde luego sí que se está cada vez utilizando más, pero se podría utilizar mucho más y muchas veces porque no, no hay suficiente conocimiento. De igual modo, también eh, a la hora de hacer el informe este motivado vinculante, yo creo que tiene todo el sentido cuando haga la cuando se hace la memoria, ¿no? También dotarla, certificarla. Y, y, y eso también sería interesante saber qué empresa eh, tiene posibilidad de hacer esa memoria, qué coste tendría y, y, que, y cómo lo pueden luego conseguir para que se certifique por eh, el experto adecuado, ¿no? para que tenga esa validez. Ahí es exactamente igual, es decir, nosotros nos encargamos de todo el proceso, en ese caso es, se suele trabajar los incent las deducciones fiscales, eh, cuando es el tax equity, como hemos comentado, esto es... Una, haceros la idea que es un 30% de rentabilidad neta, ya ahí los gastos están todos incluidos vais a recibir un 30% neto tanto como el inversor como investigador aproximadamente esas cifras son muy buenas, en cuanto a las deducciones fiscales cuando las aplicamos en cuota o las monetizamos, ahí va a depender pues, del tamaño del proyecto y de la tipología del mismo básicamente, es decir, nosotros lo que hacemos es igual, sin coste, sin ningún compromiso, nos sentamos con todas las empresas y hacemos un poco el rol de médico-paciente ¿no? nos contáis qué estáis haciendo, cuál es vuestra gestión de la innovación, cuáles son vuestras, hacia dónde estáis mirando en el futuro y qué habéis hecho en el pasado, etc. Y con eso analizamos qué potenciales hay y en base a la posibilidad, ¿no? la coherencia en la aplicación de estos incentivos, cuántos se van a poder generar, etc., pues entonces son, marcamos unos porcentajes a éxito, que es como se suele trabajar en el mercado, este incentivo es a éxito y en porcentaje, y en base a eso se personaliza a cada caso porque no es lo mismo un proyecto de 200.000 euros de gasto de innovación tecnológica que genera pues, 24.000 euros de deducciones, que un proyecto de 200.000 euros, pero de IMARD, que va a generarte 84.000, ¿no? Entonces, eh, en función del retorno, nosotros adaptamos el, el porcentaje pues, para que sea coherente, tanto para la empresa como para nosotros, básicamente. Eso ya te digo, es caso a caso ir sentándonos y ir analizando. No, pero es estupendo y que sea un poco eh, ese, o sea, esa participación vuestra de... de un poco de, de, en función del éxito y que no sea un gasto fijo que tiene que hacer la empresa nada más que por empezar a hablar con vosotros, sino la posibilidad esa de, de que sea éxito y que luego sea un poco esa, eh, como si dijéramos, esa eh, estrategia preventiva ¿no? de ver que cómo puedes ahorrar tu, y cómo puedes conseguir más flujo de caja, en definitiva, ¿no? para tus labores eh, ordinarias o lo que tienes que hacer en el desarrollo de tu negocio. O sea, que, que sí. fenomenal, Antonio, muchísimas gracias. Nada. ¿Tenéis alguna duda más? Si no, seguimos con la bonificación. Cortadme cuando queráis, ¿eh? que al final aquí estamos en el foro para, para responderos dudas que podáis tener. Eh, mientras sigue, tanto, yo Sigue, sigue, voy sigue con la bonificación, gracias. Vamos al otro incentivo, que son las bonificaciones a la seguridad social. Aquí lo que vamos a hacer es dejar de pagar eh, con, eh, contingencias comunes en la seguridad social de nuestros trabajadores. ¿Vale? Es decir, esto al final lo que nos genera es un ahorro en cuanto al coste del trabajador en la empresa. ¿Vale? Esto viene del Real Decreto 475 del 2014, en el cual lo que nos dice es que podemos reducir un 40% de la cuota de las contingencias comunes de aquel personal que se dedique a actividades de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, según la ley de impuestos a sociedades, Startup, ¿Vale? Es decir, aquí lo que nos está diciendo este incentivo es... Que cuando yo tengo gente contratada, es decir, cuando estás asalariado dentro de mi empresa, que tienen una serie de tareas que yo puedo considerar innovadoras o de I más D y que, está, y que estas tareas están evidentemente re, relacionadas con determinados proyectos, ya sean míos, internos, y cuidado aquí esto es muy importante, o proyectos que yo haga para mis clientes. Los proyectos que hago yo para mis clientes, aunque me los pague mi cliente íntegramente, en el caso de la deducción... Por ejemplo, la deducción no es de quien la hace, es de quien la paga, ¿vale? Es decir, eh, si mi cliente me paga por hacer un proyecto de IMARD, quien tiene derecho a la deducción es mi cliente, porque ha pagado, ¿vale? El gasto es suyo, no nuestro. Pero en las bonificaciones, no. las bonificaciones, como es sobre mi personal, mi personal, aunque me lo pagaran por el proyecto, yo tengo derecho a esa bonificación. Entonces, los, los proyectos para clientes también se incluyen. Entonces, lo que me dice es que si yo tengo eh, X personal trabajador, de mi empresa que se dedica a hacer esta serie de tareas en determinados proyectos en su mayoría del tiempo, es decir, en más del 85% de su tiempo, tengo derecho a aplicar esta, esta bonificación, este ahorro del 40%, que equivale, para que os hagáis un número a grosso modo, de un ahorro, ahorro del 10% del salario bruto anual de cada persona. Es decir, pues, ¿cuánto estoy cobrando, cuánto cobra esta persona de bruto? 30.000 euros. Pues ahorraría 3.000 euros al año. 40.000, 4.000, para que os hagáis una, una, una cifra. Evidentemente esto es caja directa, esto se aplica mes a mes, y de hecho, mes que no lo apliquéis, mes que lo perdéis, ¿vale? Evidentemente los 3.000 euros son al año, por dividido entre 12 meses, sabéis el ahorro que genera cada trabajador al mes. Nos va a mejorar el EBITDA, el EBIT, claro, si al final estamos reduciendo gasto, esto está generando caja directamente porque estamos reduciendo gasto. No aumentamos ingresos, pero reduzca el gasto. Es un reconocimiento personal porque también es interesante que, que estos trabajadores sepan que están siendo bonificados porque tienen tareas innovadoras y tareas de Imarde, que tienen ya más calado dentro de la organización por las tareas que realizan. Y muy importante que tengamos en cuenta lo que les he comentado, incluye proyectos para clientes, ¿vale? Proyectos que me haya pagado un cliente totalmente incluiría. ¿Vale? Las fases que nosotros trabajamos, la verdad es que aquí Aimin es líder en el mercado y pues somos, yo creo que, de las consultoras que más bonificados gestionamos a nivel... A nivel nacional estaremos entre 9 y 10.000 bonificados. ¿vale? Trabajamos con las principales consultoras eh, a, nivel, a nivel internacional en cuanto a números de bonificados, a ingenierías, hay algunas que les bonificamos 2 y 3.000 personas. Aquí lo que hacemos, lo primero que hacemos es un ejercicio de identificación. Es decir, cuéntanos qué trabajadores tienes, cuáles consideras que crees que trabajan en tareas más innovadoras o IMAD, en qué proyectos están relacionados muy brevemente y nosotros vemos si realmente cumplen con las premisas que nos marca la ley. ¿Vale? Entonces aquí definimos bien, hacemos un filtro de proyectos y profesionales. Luego hacemos un filtro, que este es muy sencillo, y es que el, el, el, el incentivo lo que dice es que tienes que cumplir con un tipo de contrato, con un modelo de contrato y un tipo de grupo de cotización. ¿vale? Entonces ahí que hay que cumplir, pues eso con tipo de contrato y grupo de cotización. Pues a veces nos toca a algún trabajador cambiarlo de grupo, hay algunos que cumplen, otros que no, pero bueno, esto es tema administrativo que con vuestro asesor laboral normalmente se busca la fórmula para que encajen en el mayor número de, de bonificados y os sea rentable. Y una vez que ya tenemos claro, pues son siete personas, o son 27 personas las que podemos bonificar. Lo que hacemos es, las, eh, las ponemos en marcha en el siguiente mes para que empecé, empecéis a bonificarlas, pues os explicamos cómo se hace, cómo se da de alta, etcétera, etcétera, y mensualmente lo que vamos haciendo es un seguimiento mes a mes, de estas personas, para ver que siguen realizando las mismas tareas, si se han cambiado de proyecto, si las habilidades de alta o se han marchado, las habilidades de baja, etcétera vale Durante todo el año, y os explicamos también qué evidencias serían buenas recoger, pantallazos, algún registro, porque lo que tenemos que hacer luego, cuando acaba el año, lo que nos exige la ley es preparar un informe en el cual demostremos con perfiles de trabajadores, definiendo los proyectos, definiendo las tareas que han realizado en los proyectos, por qué esas personas han cumplido lo del 85% de su tiempo dedicado a proyectos innovadores o de IMARDE. Y esto hay que prepararlo todo, según dice la ley, en un informe escrito, que es el que nos va a pedir la seguridad social en el caso de que hiciera una revisión. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Primero, si bonificamos solo nueve trabajadores o menos, con este informe que preparamos nosotros sería más que suficiente. Tendríais seguridad total y ya no sería necesario ningún documento más. Si bonificamos más de nueve trabajadores sí que hay que pasar por un proceso de auditoría, auditoría y certificación. Es decir, parecida a las deducciones tendrían que venir una entidad acreditada en a, externa a auditar a estos trabajadores y comprobar que lo que decimos nosotros en el informe se cumple. Y a su vez con ese certificado pedir al ministerio un informe motivado vinculante. ¿Vale? Eh, eso es a partir de 9. Y luego, segundo punto, eh, las bonificaciones y las deducciones son complementarias en las pymes, siempre y cuando las pymes, esta pyme tenga un sello de pyme innovadora. Muy importante esto, es decir, estos dos incentivos se pueden sumar los dos, es decir, la misma persona puede estar en un proyecto y su gasto deducirse, y además ese, esa persona haber sido bonificada siempre y cuando seamos una pyme y siempre y cuando tengamos el sello de pyme innovadora. El sello de pyme innovadora, por si no sabéis, os lo cuento muy rápido, se consigue de tres maneras. O a través de un, tener un informe motivado vinculante, por ejemplo, los que te emite CDETI, o un informe motivado vinculante de los que obtienes una vez haces un proyecto de deducciones, o a través de un proceso con una entidad acreditada eh, de, de gestionar, que eres sois una empresa innovadora. Esto es una especie de auditoría que se paga, vienen, te piden una serie de documentación, y si cumples, pues te emiten un certificado como que eres innovador. ¿Vale? Bueno, las tasas de éxito nuestras en esto son muy grandes, ya te digo, dominamos muchísimo este sector, trabajamos con muchísimos bonificados a nivel nacional y a nivel europeo en, en, las 16, en los 16 países. Hay países que también tienen este, este incentivo, otros que no, y lo tenemos muy bien trabajado. Y nada, contaros muy rápido, Aiming para que, para que lo conozcáis, pues somos una consultora francesa, presente en 16 países, con 1.400 trabajadores, y bueno, comentaros que, que trabajamos eh, con la gestión integral de la innovación, nosotros, nosotros trabajamos la gestión integral de innovación, tal, tal y como la he presentado al principio en el fan de la innovación, sino también la optimización de costes eh, a tipo impositivo en el IVA, en impuestos locales, compra de energía y demás. ¿vale? Tenemos presencia a nivel internacional, muchísimos tipos de clientes, desde na regionales, nacionales e internacionales, muchos de ellos, donde trabajamos en diferentes países. Y nada, no me quiero estirar más, aquí tenéis también mi currículum, luego os pasaré la presentación para que quien, la, quien la necesite. Y, y nada, muchas gracias. Lourdes, sí, gracias además a 10 y cuarto, clavado Perfecto, ¿eh? Vamos, perfecto <risa> perfect timing. Pues nada, muchísimas gracias Antonio. Ahora Diego, pues como os comentaba, no Diego es el director gerente de la Fundación Medina, y que nos va a contar un caso ¿no? y cómo ellos se han planteado, porque la Fundación Medina es un centro de investigación público-privado que está aquí en el PTS y que está eh, conjuntamente con la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada Pando en España y lo que hace es precisamente eso, ¿no? hacer muchísimas labores de investigación y desarrollo y, y Diego como, su, como gerente pues está interesado en rendir esa investigación y desarrollo y tiene además una experiencia importante en administración, dirección de empresas y, y y ha trabajado a lo largo de su vida en, en dirección de empresas de, de gran número de trabajadores, eh, se ha centrado en la gestión financiera y desarrollo de negocios y además ha dedicado, se ha dedicado a lanzar muchos productos a nivel de eh, Europa y Estados Unidos, tanto productos como marca y realmente su experiencia con Medina también es muy interesante. Eh, entonces, nada, Diego, muchísimas gracias por estar aquí y contar el caso de Medina y cómo lo veis vosotros desde vuestra perspectiva. Lourdes, bueno, muchas gracias por la presentación yo no sabía que había hecho tantas cosas ya, o sea que no sé no soy joven, no me creo. Bueno, pues os cuento un poco, eh, ¿se me oye bien? ¿Sí? Perfectamente, Diego. Vale, vale, perfecto. Bueno, nosotros desde, desde Fundación Medina, eh, claro, al ser un centro, un centro público-privado y básicamente de financiación casi totalmente privada, pues claro, la asumir todos los costes de personal y demás a diferencia de otros centros que tienen personal pues, mejor de la universidad o personal del, del SAS o personal del de, o sea, CSIC, de quien sea nosotros no tenemos esto ¿no? nosotros eh, pagamos las nóminas y esto pues nos supone pues, un, un sobrecoste, bueno pues imaginado ¿no? como de, de, del doble de, de, de costes directos del habitual en un centro de investigación ¿no? por eso siempre estamos buscando alternativas además de que intentamos tenemos un equipo de desarrollo de negocio, cosa que tampoco es habitual en un centro de investigación. Y vendemos servicios de investigación por todo el mundo. También tenemos, pues, bueno, este tipo de, de, de ayudas a limas ayudas fiscales, las, las tenemos todas más o menos en marcha. ¿no? De hecho, también la bonificación de las cuotas de seguridad social es algo que estamos haciendo desde hace ya tres o cuatro años. Pero bueno, no es el tema el tema de hoy. El tema de hoy es el tema del tax list, que esto... Bueno, nos contactó hace, hace un tiempo, nos contactaron varias consultoras. Es un tema que estuvimos investigando y es un tema muy poco conocido y que al principio puede, cuando te lo explican, puede resultar un poco complejo. Porque la, la cuestión es que tu IMAS-D interno, o sea, ese IMAS-D que tú no vendes a nadie y que no está subvencionado, digamos, con dinero, con subvenciones, con proyectos de investigación, pues lo puedes... Lo Puedes, puedes conseguir que este, estos proyectos internos te, los, te lo financien hasta un 30%. ¿no? Te lo financian, a, a, como digo yo, a toro pasado. ¿no? Es decir, tú al final, en la fase, os cuento un poco la fase en la que estamos, tampoco os puedo contar la historia total porque todavía no he terminado, pero bueno, en la fase en la que estamos es que ya el año pasado empezamos a trabajar, hace pues, un año más o menos, sí, un año, eh, empezamos a trabajar con aiming para, para definir, de una forma bastante pormenorizada los, los proyectos de I+.D. internos que, eran, que no estaban adjudicados a nadie, ninguna entidad pública ni privada, para tener un, bueno, un, una serie de documentación, tareas, eh, presupuestos y demás. Y a partir de ahí bueno, pues, entramos en un proceso de, de certificación previa que se llama EXANTE para que una empresa nos que de verdad que hacemos en C ⁇ que en nuestro caso está bastante claro, porque hacemos investigación básica. Y, y a partir de aquí, se, bueno, se, pues ellos buscaron un inversor, montaron una, bueno, una agrupación de interés económico, una serie de historias que legalmente son un poquito, bueno, que tienen su amiga, eh, hay que la tienen que explicar muy bien. Y, y se supone que durante el 2021 vamos a estar ejecutando estos proyectos que lo estamos haciendo. Y esperemos que dentro de un año, aproximadamente, bueno, un poco antes, ¿no? en primeros del año 2022, pues más o menos recibiremos pues, como un 30% del, del precio de mercado, no del coste, sino del precio de mercado de los proyectos de investigación internos que tenemos. ¿no? Este precio de mercado también a su vez es una, bueno, una pequeña discusión que hay que analizar bien porque la Dirección General de Tributos tiene que ver bien que, tu, que ese precio percibe mercado es realista, que no sería, ¿no? pues no, pues la subvención, o sea, la, la, el, el taxis no funcionaría. Y en principio eso es un poco el, el, el esquema, ¿no? ¿no? No requiere, o sea, es, esta figura no requiere de, de más trabajo que la bonificación a las cuotas de seguridad social, de hecho requiere de menos, diría. Y, la, y el retorno es enorme la única cosa que se sí hay que ver bien es que la, la articulación legal no es, sencilla, no es sencilla por eso hay bueno, empresas como aiming que hay unas plantas que se dedican a llevarte un poco de la mano en este tipo de temas y a explicártelo muy bien y a hacerlo todo ellos para, para nosotros como centro de MSD al final eso es un coste transparente porque EIMING eh, cobra de ese porcentaje de, de de, de bonificación de, de deducción con lo cual no tenemos que pagar nada así que eso es un poco lo que os puedo contar no sé si tenéis alguna alguna pregunta y bueno también dentro de unos meses os podré contar más detalles pues supongo que habría ya se habrá concluido todo todo el proceso que es tan largo no pero eso es un poco lo que el, el resumen que os puedo contar de lo que de lo que tenemos no Muchísimas gracias Diego, eh, la gente está bastante tímida, pero vosotros podéis preguntar cuando, cuando queráis, yo tengo curiosidades Diego, o sea, comentabas que un año más o menos lleváis ¿no? con este procedimiento. Sí, claro, vale. tú al final recibes esta cantidad de dinero eh, cuando ya se ha ejecutado el proyecto, o sea, claro. tú dices, bueno, pues yo de enero a diciembre voy a hacer de actividades de forma interna, eh, estos proyectos internos tienen que estar bien definidos, pues, con la memoria con los recursos empleados, los hitos que se quieren conseguir y con los resultados parciales, pues, con las evidencias, lo normal, un proyecto, vamos. Y este presupuesto, y cuando ya está ejecutado, es pues, cuando se solicita la, esta, este importe, digamos, ¿no? Que no es que se solicite, realmente hay un proceso de, de, detrás, un mecanismo legal un poco elaborado. ¿eh? Hay una, tú ese I D lo vendes como a una estructura, a otra empresa que te de la que quieres partícipe, y de la que es participa un inversor y luego se compra, se vende, una serie de cosas, ¿no? Y al final ese inversor también se beneficia por otro tipo de deducciones y, y si lleva un año, un año de trabajo más bueno, no de trabajo, un año de tiempo, de trabajo pues lleva lo que lleva hacer una memoria y si tienes bien identificado lo que haces no te debes suponer muchísimo y de hecho curiosamente es más sencillo esto, creemos, que la parte de, de bonificaciones de las cuotas de seguridad social que si pasas de nueve trabajadores que era, ¿no? Claro, vosotros pasáis de nueve Nos un montón, claro. pues luego el proceso de, de auditoría es tremendo también, ¿no? Es más complejo. Así que no es, no es más difícil, de hecho es más sencillo, aunque legalmente es un poco más interesado. Vale. Si alguien quiere coger el micrófono y preguntar, eh, como dicen, feel free, o sea, sentiros libres de hacerlo, que, que Diego y Antonio están para también responder a vuestras cuestiones o curiosidades. También quiero preguntarte Diego y Antonio, ¿cómo hicisteis esa selección del inversor? O sea, fue Eimin que ayudó, puso unos posibles hey, candidatos. Eimin hey, se encarga de eso, nosotros no, vale. ahí no participamos. O sea, vosotros ahí, eh, incluso Eimin también os aconsejó el mejor, ¿no? ¿O cómo lo de No, no, no, lo hacen ellos, lo hacen ellos. Vale. Los, tú como centro de I+.D. te encargas del I+.D. Vale. Te pones en manos de ellos y lo, lo hacen absolutamente todo la... la documentación legal, la búsqueda del inversor, la, valida la validación fiscal de toda esta figura. Eh, no, no, hay, no, hay por parte del centro de investigación no hay, o de la empresa que hace más de no hay okay. no hay mucho que hacer en ese aspecto. Bueno, mucho o nada. Lo, lo tú haces tú y más tu proyecto y fuera, ¿no? y, y el retorno se supone que es importante. Si hablamos de, de un proyecto que tiene vamos, un coste para ti interno de no sé, 400.000 euros por decir algo. Pues o sea, a lo mejor el precio de mercado pueden ser 700 o 800, ¿no? Y bueno, pues el retorno de eso, pues el 30%, ¿no? O sea, que es, es dinero, ¿eh? Son pues, 200 y pico mil euros. Claro, no, no, por supuesto. Sí. Al claro, final, es, bueno, el margen, el margen comercial ahí, ahí Diego, ha sido muy, muy optimista. De 4 a 800 es casi por dos y eso Hacienda no lo va a ver. Bueno, muy... nosotros, no, claro, no, nosotros, claro, a nuestros clientes intentamos cobrarle lo más caro posible, como sabéis, claro. como todo el mundo. Y siempre vamos a intentar defender un margen muy alto, pero es verdad que en este caso, como hay que defenderlo ante Hacienda y Hacienda puede decirte que no, pues a lo mejor el margen sería un 30% por ahí. Eso es por ahí. Pero bueno, yo tengo mis números en la cabeza, ¿sí? <risa> <risa> bueno, ya si no de lucro, estamos obligados a hacer muy caros, muy caros, muy caros, pues, para, con ese beneficio, hacer otras cosas. ¿no? De, hecho, de hecho, es el inversor el que elige, digámoslo así, el proyecto, más que el proyecto. El inversor es el que dice: A ver, me gusta bien el proyecto de Fundación Medina porque va en línea con mi responsabilidad social corporativa, porque yo estoy patrocinando ahora curas, no sé, mejoras cardíacas, eh, cardíaca, por un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y oye, lo que estáis investigando me, me apetece promocionarlo yo porque lo puedo utilizar en mi, en mi memoria de responsabilidad social, ¿no? Entonces, por eso se preparan unos cuadernos de venta sobre los proyectos y nosotros a los inversores les presentamos diferentes proyectos que hay. El inversor dice, pues me gusta más este o aquel o se encaja mejor. Luego, hay tiene que haber encaje en cuanto al tamaño del proyecto y a la temática del proyecto. ¿no? Claro, sí, al interés también por responsabilidad social corporativa y todo. Pero eh, mi pregunta era un poco si, si el proyecto tiene algo que decir. Imagínate que hay tres inversores que le gusta tu proyecto. Tú puedes decir, jo, pues me gusta más este porque suena mejor. O, o cómo se organiza efectos prácticos que más te dé, supongo que el que más te dé, dirás. El que más Ay, me sube dirá, es inversor, me gusta más. Pero al final son empresas que lo mismo te da que sea Norauto, que sea Prima Frío a que sea Mafre, seguridad. Pues al final son empresas que son potentes todas y que tienen unas cuotas muy grandes y que al final a ti no... Tú no sueles poner en tu página web he sido patrocinado por Mafre, digámoslo así, en el proyecto, sino que ellos sí que lo dicen. Yo he Mafre estado, es la que lo he dicho, estado claro. ayudando a la empresa fulano a investigar el proyecto mengano. ¿no? Claro. Bueno, no, sé, no se ha dado el caso nunca de que, no se nos ha dado el caso de que el investigador diga no, es que si no es esta empresa o es aquella no es que se me ocurre por ejemplo si fuera una empresa tipo Dupont que tuvo tanta complejidad no con lo del tema del teflón o alguna de estas no y dice, pues, tal que va a pero bueno que no no no creo que sea el caso, no el caso. Y, y pues fenomenal no, no. muy bien y luego hay algún tipo de riesgo eh, a ver, me refiero ¿hay algún tipo de riesgo que luego no hagas todo el procedimiento y por, porque el precio comercial no esté acordado, o yo qué sé, no se considere? No, el, el riesgo es que no obtenga que pues el, la estructura no obtenga la deducción y tú no percibas ese dinero realmente ¿no? o bueno, o te, o te digan pues en vez de tanto, es, es, es, tanto desde el es, punto sí. de vista del inversor o del, del investigador entiendo que desde el investigador hay riesgo tal, hay... Y... todos los procesos tienen un riesgo mínimo, pero todos los procesos tienen un ¿pero el riesgo es el tiempo? Y el, la el, riesgo del investigador, el riesgo del investigador es que el investigador crea que su que proyecto tiene, es de pata negra, y nosotros y no es, cuando nos no pongamos a trabajar también nos equivoquemos. Es que aquí tiene que haber muchas equivocaciones en caso. Claro. Nosotros primero, antes de arrancar el proyecto, lo vamos a analizar y lo vamos a certificar. Vamos a hacer un certificado ex-ante. No, no mí sino una entidad acreditada de en NAC. Pues imagínate que tanto nosotros como la entidad acreditada de en NAC diga, pues oh, sí, eso es de o eso tiene pinta de que sea IMARDE. Eh, Diego en el Fundación Medina hacen el, hacen el proyecto, luego después preparamos a la memoria, volvemos a certificar, y cuando vamos a pedir el informe motivado, hace, eh, el Ministerio de la Industria dice que no es IMARDE, que es innovación. Nos hemos equivocado. Antes de empezar el proyecto, tanto nosotros como la certificadora, y después de haber el proyecto, nosotros volvemos a equivocar y el certificador otra vez. Eso ya es prácticamente imposible que ocurra. Pero puede pasar. Y que entonces llega el Ministerio y te dice oye que eso no es INMARDE, que es innovación. Pues ahí tenemos un problema porque la rentabilidad se cae. Claro, ¿Vale? ya en bueno. vez de esto sería un 12%. ¿no? Ya me estoy yendo al caso súper, súper, súper, vamos, sí. inusual, pero como sí. casos puede darse de todo tipo. Vale. Entonces aquí el proceso, ¿cuál es? Pues normalmente tú nos cuentas el proyecto, si es IMARD, lo vamos a presentar a los y no va a poner por eso, va a ver como IMARD, tú lo vas a ejecutar tal y como nos has dicho, en cuanto a, a forma, en cuanto a técnica y a, y a gasto, y luego se va a llevar por el procedimiento habitual de certificador informe motivado y no va a haber ningún problema, porque suele ser es un proyecto que ha sido validado previamente a empezarlo, como IMARD. o sea, es que eso nunca pasa en ningún proyecto entonces pues tienes muchas seguridades pero siempre puede haber algo y de cara al investigador al inversor, ¿cuál es su riesgo mayor? pues que haya, que haya dolo que el investigador diga que va a hacer un proyecto con tanto gasto que nosotros no lo creamos y luego el investigador, al cabo de un año, desaparezca y no lo haga. ¿Vale? pues nosotros no estamos todos los meses comprobando que el investigador está investigando. Ya. A mí me lo cuentas antes de empezar, a mí me lo cuentas una vez has terminado. Entonces, eh, imagínate que es una empresa que dice, sí, sí, yo te lo voy a hacer esto y aquello, no sé qué, me cuenta un proyecto súper chulo, es IMARD. y luego se pone a hacerlo y resulta que nos presenta facturas falsas, eh, gente que tenía que contratar no estaba contratada, hay dolo, hay ilegalidad, hay un delito de, fal de fraude. Entonces, ahí también se cae el esquema, porque evidentemente el proyecto no se ha realizado. Pero claro, también te digo, no he tenido ningún caso de esto nunca. Para eso también hay un seguro y hay una serie de, de herramientas que, que, que garantizan esa seguridad. ¿Vale? Pero podría pasar también. Es decir, siempre en todos los esquemas financieros siempre hay un mínimo riesgo, claro. Pero vamos, está muy... Sí, muy, pero muy, es un riesgo muy, bastante calculado, ¿no? Y sobre todo muy calculado y muy asegurado y está no. muy, muy ratificado. Nosotros ya te digo, revisamos previa y posteriormente el proyecto eh, para que cumpla todo y ya te digo, no he tenido ningún caso, ni del uno ni del otro caso. Es decir, de los dos, los dos puntos de vista nunca se me, ha, se me ha ocurrido esto. Y aunque ocurriera, tiene garantías. ¿vale? Es decir, no, el inversor nunca pierde, lo que pasa es que a lo mejor recibe menos rentabilidad y hay que devolverle parte del dinero que ha puesto, por lo cual él nunca pierde. Y el inversor, el investigador, pues lo que pasa es que si al final su proyecto no es Imardé y es, es innovación, pues habrá que darle la cantidad proporcional que corresponda a las deducciones que genere. Re recibe menos, ¿vale? Es la única historia, pero no pierde nadie de nada. Perfecto. Pues genial, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Diego, no veo a más nosotros, preguntas, a eh, así que nada, muchísimas gracias, yo espero que esto se vaya utilizando cada vez más y que también a través del parque o a través de Antonio que tenéis el, el contacto podéis preguntarle y, y vamos avanzando este camino porque yo veo que, que, que es un camino muy interesante y muy utilizable para muchas de las empresas y proyectos que hay en el Parque de la Salud de Granada. Así que, que muchísimas gracias a todos, que tengáis buenas buen resto de semana y, y, y un pues, buen día también. ¿vale? Muy bien. <risas> pues gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.